Datos, ciudadanía, poesía, actitud, actitud nutrición, comunicación, redes sociales, todo esto y mucho más en Radio La. Pues muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una edición especial de este programa de Radio La en el que vamos a hablar de etnografía digital con motivo de que, bueno, recientemente hemos organizado y eh, realizado un taller sobre etnografía digital, sobre esta metodología que realmente eh, no mucha gente, muchos investigadores conocen. Para ello, tuvimos la suerte de contar con nosotros eh, con eh, Edgar Gómez Cruz, que es profesor investigador en la Escuela de Arte y Medios de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia, que además eh, bueno íbamos a dar este taller de manera presencial en marzo y por nuestra culpa <ríe> se quedó eh, por aquí varado eh, en España eh, y al final pudimos retomar este taller eh, de tal forma que al final lo hemos celebrado de manera virtual eh, y online a través el mes de durante el mes de noviembre en este taller hemos tratado de, de explicar, bueno, Edgar ha tratado de explicar básicamente eh, eh, qué es eh, el método etnográfico para el estudio de la cultura digital. La etnografía, como sabéis, estudia eh, nuestra cultura, pero claro, la etnografía digital lo intenta hacer a través de la cultura digital, ¿no? Desde una perspectiva cualitativa, reflexiva y crítica. Y a lo largo de todo el taller, pues Edgar nos ha estado eh, proporcionando, dando herramientas clave, muchas veces suscitando eh, preguntas, más que dando respuestas, que yo creo que también es una muy buena forma de hacer docencia, por supuesto, y, y a partir de ahí ir reflexionando a lo largo de estas tres sesiones sobre qué es la etnografía digital. Así que, Edgar, eh, bienvenido a, a, este, a este pequeño programa de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Es una cosa rarísima, porque yo estoy en Sydney, Ajá. estuve en Granada, el COVID me trajo de regreso a Sydney, Ahora estoy en Sydney y estoy otra vez con ustedes a través de estas maravillosas tecnologías que estamos teniendo. Así que gracias por la invitación a Javi, a todo el equipo de la a unirse a Granada y feliz de estar aquí con ustedes. Genial, muchísimas gracias por, por unirte a esta especie de sesión final del, del taller también. Y claro, como decía al principio, hay mucha gente que no sabe, ya no la etnografía, ¿no? Que, que bueno, en principio cualquier científico sí que estará al tanto un poco de qué es este método, pero claro, cuando le añadimos el adjetivo digital, ¿en qué convertimos la, la etnografía? ¿Qué es básicamente para alguien que se acerque a este mundo la etnografía digital? La etnografía es un método de investigación eh, que surge de la antropología, no es lo que hacen, lo que harían, lo que hacían los antropólogos y antropólogas en los viejos tiempos, de ir a una comunidad eh, lejana, a una isla como en la que estoy yo al final del mundo y ver qué es lo que pasaba, cuál era la cultura de ese grupo y después traer toda esa información y escribir un normalmente un libro, no. Esa era el, una, es un método de investigación de los antropólogos que después se eh, eh, Digamos, se trasladó a otras disciplinas como la psicología, la educación, la comunicación. Y ahora prácticamente, pues en, en cualquier gran empresa o en cualquier este, institución de investigación, siempre hay alguien que hace etnografía, que es básicamente entender el punto de vista de los otros y las otras, ¿no? ¿Qué es lo que un grupo de personas eh, que normalmente puede ser de la misma cultura o puede no ser de la misma cultura piensa? Eh, y a través de qué mecanismos piensa ¿no? ¿Cuál es su cultura? Entonces, uh -huh. como, bien, como bien decías, estamos cada vez más eh, eh, embebidos en una cultura digital en donde, como ahora estamos teniendo unas sesiones a través de una tecnología que es Zoom, entonces la pregunta es, ¿cómo eh, la, la etnografía digital se pregunta por cuál es el rol, por un lado, de, la, de las tecnologías en la creación de cultura? Y por otro lado, eh, se pregunta también, cómo poder utilizar esas tecnologías como parte del proceso de investigación de distintas culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay, hay etnografías digitales que tienen sus objetos, eh, que, que, que sus objetos tienen que ver con lo digital y hay otras etnografías digitales eh, que, que es cuyo objeto no es lo digital, pero que sin embargo utilizan Distintos métodos eh, digitales para, para recopilar información. Es un poco lo digital como herramienta, pero también como, como fin, ¿no? Es decir, como propia cultura, además, una cultura globalizadora, ¿no? Es decir, que, que como cultura nos une a mucha gente desde Sydney, eh, América, África, etcétera, ¿no? una serie de códigos compartidos también, entiendo. Mm. Sí, además que con lo del, con lo que ha sucedido con el COVID es que nos hemos dado cuenta que este tipo de cosas podemos hacerlas, ¿no? Antes, obviamente sucedían, hacíamos Skype con gente, teníamos reuniones, pero este tipo de, de encuentros eran más, más bien marginales, ¿no? Hmm. La gente iba, iba a congresos, se trasladaba físicamente, tenía las conversaciones, presentaba los proyectos, y este año nos dimos cuenta de que no está mal, podemos hacerlo, no, tenemos una, no dejamos huella de carbón, no nos, no nos metemos un jet lag tremendo, Tampoco nos tampoco vamos a visitar a los colegas eh, de otros países, ¿no? Que es una tristeza, pero sin embargo podemos hacerlo. Entonces, el COVID también ha disparado mucho el interés por preguntarnos qué, cómo podemos utilizar estas tecnologías también para hacer investigación. ¿Y tú crees que entonces también ha disparado el interés por utilizar metodología dentro de la etnografía digital? Sí, sí, por supuesto, ¿no? la, la etnografía digital... Aunque ya, ha tenido, aunque ya tiene una trayectoria importante, todavía seguía siendo marginal en algunos círculos. Y me parece que ahora, no solo la etnografía, ¿eh? sino cualquier método que tenga que ver con el uso de instrumentos digitales para recopilar información, eh, después del COVID ya la gente dijo, oye, pues sí, sí se pueden utilizar. ¿no? En algunos casos, porque no hay más remedio, como no podemos estar con gente, entonces no podemos hacer entrevistas, no podemos hacer eh, sesiones de grupo, no podemos recopilar información. Pero en otros casos porque realmente son herramientas que pueden darte mucha información este, sin que necesariamente estés tú físicamente presente con la otra persona o con distintos colectivos, ¿no? Claro, lo que yo no sé a partir de ahora entonces eh, eh, este momento histórico también, ¿no? Que estamos viviendo con el tema de la pandemia, eh, eh, estamos volcándonos eh, eh, en lo digital, ¿no? ¿Tú crees que esto va a implicar también un aumento, ¿no? De nuestra parte digital, de nuestra vida digital y por tanto de nuestra cultura también digital? Yo, yo creo que sí, ¿no? De hecho tengo la impresión no, no lo sé de cierto, pero tengo la hipótesis de que incluso las personas que estén escuchando este audio lo estarán escuchando a través de sus ordenadores, a través de sus móviles y no a través de la radio, ¿no? Hmm. Eh, como podría ser antiguamente. Entonces, sí, creo que creo que nos hemos dado cuenta que muchas de, nuestras, muchas de las facetas que tenemos en nuestra vida cotidiana se han trasladado a la digital por necesidad, porque el COVID nos ha llevado a estar encerrados y encerradas pero también nos ha abierto oportunidades para pensar distintos sobre esas tecnologías. ¿no? Ha cambiado mucho, cómo tenías planteado el curso en marzo, como finalmente ha sido en octubre, completamente digital, completamente virtual o incluso en tus propios planteamientos ¿no? de cómo ha cambiado tu visión también del mundo digital a lo largo de estos meses. Sí, no, definitivamente. Yo tenía planeado hacer algunas cosas en, en la ciudad. Creo que porque, porque esta idea de lo digital siempre uh -huh. está relacionado con la pantalla y yo creo que esa es una, una concepción errónea, ¿no? Que parece que el científico es como etnografía. el ratón de laboratorio, ¿no? Ahí metido exacto, y no sale del ordenador. Exacto. Sí, o está esta idea de que alguien hace etnografía digital y lo único que hace es pasar tiempo en Facebook uh -huh. eh, observando cosas. Es una excusa, o ¿no? <risas> Es una excusa, claro. O en, en la tecnología que sea, ¿no? WhatsApp, TikTok, Snapchat, etcétera. Entonces, la idea original del curso era... Eh, era más extenso, además, eran más horas y la idea era salir a la calle. ¿Qué podemos hacer de etnografía digital yendo a la calle? ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad, pero ojalá en un futuro, ¿no? Es posible que en un futuro regresemos. Hombre, eso eso espero, eh. esa, esa invitación <risa> a que venga aquí a hacer esa, ese taller otra vez, sigue abierta, por supuesto, cuando las condiciones se den obviamente, pero claro. tienen las puertas abiertas, por supuesto. Oye, eh, no sé, eh, también tu, tu, tu visión, <risa> está bien lo que dice Ramón ahí, ¿no? Enografiar diseños de mascarilla, que eso también da para mucho, ¿eh? Que, que, que a veces sí. vea gente con la mascarilla colgada en la oreja y parecen que tienen un trozo de carne aquí colgan en fin, un poco de desagradable. Eso también da para una tesis, ¿eh? Ramón. Eh, que te iba a preguntar, bueno, por, por el, el, el alumnado que al final, ¿no? El estudiantado que había en este taller. Eh, si esperabas que fuera gente del mundo de la antropología ¿no? y de gente eh, habituada un poco a la etnografía en general, eh, quizá no tanto a lo digital, eh, y, y claro, al final, eh, yo creo que una de las riquezas también de este taller, yo que he podido eh, estar también, es la heterogeneidad ¿no? De, de toda la gente que ha estado participando. ¿Te esperabas también que hubiera gente de tantas disciplinas como ha habido? De hecho, si debo ser sincero, esperaba menos antropólogos y antropólogas. <risa> eh, porque normalmente la gente que se ha formado en antropología sabe lo que es la etnografía. Se ha formado haciendo etnografía. Entonces, mmm, como que lo, de la, lo digital no les dice mucho, ¿no? Y además yo creo que tienen razón. Creo que la, hay dos tipos de etnografía. La etnografía bien hecha y la etnografía mal hecha. <risa> y lo digital o lo virtual o etcétera, o lo visual... Son como apellidos que le vamos poniendo para dotar de cierto sentido a ciertos mecanismos y técnicas e instrumentos que utilizamos. Pero, pero yo creo que la, la gente de antropología, y se ha demostrado, ¿no? eh, la gente de antropología ha sido muy participativa, eh, ha dicho cosas muy interesantes, y, ha, y nos ha ayudado a que el taller realmente se mueva a cierta dirección. Uh -huh. Por otro lado, eh, es muy interesante cómo en lo digital convergen gente que se ha formado en ciertas disciplinas y con ciertos métodos también, ¿no? Hemos tenido gente que se ha formado en métodos más cuantitativos, encuestas, sesiones de grupo, etcétera, o hay gente que se ha formado en en otros tip en otro tipo de, de, de métodos. Entonces, mm. lo digital, de alguna forma, también se establece como un campo en donde muchas personas con muchos intereses eh, coinciden, ¿no? Uh -huh. Oye, vamos a aprovechar que tenemos por aquí algunos de los, de los estudiantes de, de, la, de los alumnos y de las alumnas de este curso eh, os invito a que abráis micros también y ahora que no nos escucháis o <ríe> nos contéis qué va parecido el, el, el curso, es decir eh, os lleváis una, una impresión diferente de lo que esperabais que era la etnografía digital o, o era un poco más o menos lo que esperabais a ver quién quién se atreve un poco a romper el, el hielo a Jesús pues, o oh, bueno, Carmen, si quieres. Bueno, yo comentar que eh, nos ha parecido corto, es decir, cuando haces estas cosas y mucho más a través de las redes que te falta como el feedback continuo, ¿no? aunque lo hemos tenido, eh, pero bueno, a mí me ha resultado bastante inter interesante porque yo no vengo del campo de la antropología, sino de la sociología y claro, yo no he hecho etnografía eh, antes y, y, y bueno, me parecía interesante esa relación entre lo etnográfico y lo digital y también... Eh, pues bueno, a mí el, el curso también me ha servido para deconstruir algunos mitos en torno a lo que yo creía que era etnografía digital, porque muchas veces centramos en la pantalla y bueno, etnografía digital, yo creo que es fundamental que veamos que eh, una de, la, de las cuestiones más importantes de, del análisis sobre las tecnologías es que no podemos hacer una dicotomía entre lo, lo real y lo virtual, sino que es que hay una simbiosis ya, por tanto casi que incluso cada vez que hagamos etnografía lo, lo digital está ahí porque la tecnología, lo digital no está fuera de nuestros comportamientos y de nuestras actuaciones ¿no? uh -huh. Jesús, cuéntanos Sí, bueno, yo decir que Quizá también por contextualizar para la gente que oiga esto, eh, eh, digamos la, la propuesta que traía Edgar era mm, súper interesante, pero la verdad que como grupo estábamos totalmente agotados por ser el final de año y no, y no pudimos hacer esa, ese laboratorio ¿no? que nos que proponía. Eh, pero a pesar de ello, efectivamente, yo creo que nos, nos llevamos mm, como pequeñas... Lo decías tú al principio, Javi, el, el, el haber pensado a través de preguntas a mí generalmente es lo que más útil me resulta, eh, particularmente cuando usamos metodologías cualitativas como la etnografía. Y, y yo, por ejemplo, que estoy escribiendo un, un artículo ahora mismo sobre los ajustes metodológicos que he tenido que hacer eh, con, con esto de la COVID, eh, sobre todo me ha servido como para no perderme en... en en intentos de, de presentar todo como súper novedoso, ¿no? sino intentar ver eh, lo que hay de diferente, pero también lo, lo que hay de, de continuidad en el, en, el, en el tener que usar tanto las tecnologías digitales, ¿no? que ha cambiado, pero también que simplemente es eh, eh, la adaptación a otro medio y, y, y, y hasta qué punto usaba antes las tecnologías digitales y quizás no era tan consciente durante mi investigación. Perfecto, Jesús. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, de los que estáis por ahí sé que es temprano y que nos cuesta echar a arrancar. O bueno, si queréis, podemos eh, presentar algunas de, la, de las investigaciones, Bueno, por, por comentar un poco no también a los que nos están escuchando. Eh, eh, como un poco eh, final del, del taller se pedía eh, pues que comentaran, que pensaran, que reflexionaran sobre la etnografía digital a través de la propuesta de algún tipo de trabajo, de algún tipo de proyecto, que podía ser un proyecto que esté realmente en marcha eh, o que esté acabado o que simplemente sea la idea para iniciar uno en algún momento entonces quizá, sí, Javi, quizá algo valga la pena un poco más de contexto vale. porque original, originalmente la idea era que lleváramos a cabo estas investigaciones ¿no? pero como bien dijo Jesús eh, al, el fin de año el fin de un año pandémico además estábamos todos y todas completamente agotados uh -huh. eh, pero entonces lo que hicimos al final es hacer básicamente una investigación virtual, no virtual en el sentido de digital sino virtual en el sentido etimológico del término, que es en potencia. ¿no? La idea de una semilla es un árbol virtual porque en potencia se convertirá en un árbol. Esa uh -huh. es, una, es un, la metáfora. Eh, una metáfora que utiliza eh, Pierre Levy cuando habla de, de virtualidad. Entonces, la idea es, bueno, vamos a hablar de, de la investigación que nos hubiera gustado hacer en el uh -huh. taller y, y aclarar ciertos puntos que hablamos durante el taller, por ejemplo... El acceso al campo, al campo etnográfico, que es a dónde vas a ir a hacer tu investigación y cómo la vas a construir, este, cuáles son los objetivos que tienes. Y también pensar un poco en salirse de, de, la, de, la, tradicional, eh, de, de la tradicional forma académica de presentar trabajos, ¿no? que es el paper o el libro. También hablamos un poco de eso, entonces yo creo que eso va a servir para, para contextualizar un poco la, la, las presentaciones. Perfecto, yo no sé si empezar, yo creo mejor, ¿no? con los que, las que estáis por, por aquí eh, Tenemos algunos audios también ahí preparados, los que no dé tiempo a, a escuchar a lo largo de este eh, programa Lo que haremos será colgarlo también a, al final para que podáis escucharlos todos tranquilamente eh, Pero lo dicho, si alguno alguna de las que estáis por aquí queréis presentar un poco eh, vuestra reflexión o, o vuestro trabajo final, eh, tenéis el, el micro abierto si no, pinchamos un audio, ¿eh? que no hay problema. ¿Alguien? A mí no me importa empezar. Pero... Venga, Jesús, gracias por romper bueno. el hielo. Dale. Eh, bueno, pues como os decía, yo, yo estaba ya haciendo una investigación. Voy a hablar un poco sobre, sobre la, la investigación y ya estaba haciendo en el marco de mi tesis doctoral, que trata sobre las prácticas de cuidado que se producen en los grupos de ayuda mutua en salud mental. Eh, esta es una técnica grupal para lidiar con el sufrimiento mental en la que no hay profesionales. Digamos que, que se producen en un contexto de horizontalidad en el que todos los participantes, su único expertise es el expertise de haber sentido eh, pues lo que normalmente categorizamos como enfermedad mental, tener ¿no? experiencia con esto. Entonces, eh, bueno, yo concretamente me, me intento saber hasta qué punto son transformadoras estas técnicas, tanto en, en, en tanto qué forma de lidiar con el sufrimiento mental si lo comparamos con otras formas en que lo hacemos en nuestra sociedad, como sí. desde el punto de vista de género, porque yo, eh, bueno, tengo la intuición de que eh, sirven para cuestionar un poco los estereotipos de género al ser una técnica en la que todo el mundo se tiene que hacer responsable de, de cuidar al resto de personas presentes, esto para los hombres rompe con el bueno, con, con el rol eh, asignado de no cuidar uh -huh. además de obligarles a mostrarse vulnerables y además a las mujeres las obliga a hacerse responsables no, no ya tanto de cuidar a los otros, sino de cuidarse a sí mismas, ¿no? porque también al, al, con, hablando con algunas participantes en estos grupos me han dicho, bueno, claro, es que si, si te vuelcas tanto en cuidar al resto de gente, pues lo que está en riesgo es tu salud mental y nosotras sabemos hasta qué punto eso, bueno, pues nos puede llevar a ingres, en ingresos en agudos, por ejemplo entonces, eh, antes de la pandemia, ¿qué estaba yo haciendo? Pues simplemente eh, contacté con una asociación donde se organizaban varios eh, grupos de ayuda mutua y, y, y acudía de, de forma física, eh, pero claro, a raíz de, de todas las medidas de distancia social y demás, eh, al principio perdí por completo el contacto con la asociación, pero la asociación se reinventó y trasladó, gracias hay que decirlo, a un trabajo dirigente por parte de sus trabajadoras sociales, trasladó toda su actividad a Zoom. De modo que, eh, durante el confinamiento, el 100% de mi trabajo de campo fue a través de, a través de medios digitales, también en conversaciones de WhatsApp para ver cómo estaba la gente y, y cómo nos íbamos a organizar. Y eh, una vez iniciado el nuevo curso, lo que he intentado, digamos, para, para intentar bueno, diversificar, eh, claro, las, las, eh, han, han, han abierto la sede y están haciendo actividades presenciales, pero con una cámara, con un ordenador, retransmitiendo por Zoom, y pues intentando alternar entre la participación de gente a través de Zoom, la, de la gente presencial. Yo he intentado también alternar. He ido algunas veces presencialmente y otras veces me he conectado a través de Zoom, y he podido ver bueno, pues, los, los problemas que hay en, en ambos casos. Mm. Entonces, eh, digamos, la, bueno, aparte de en estos meses, pues eso, intentar colocarme en la posición de las distintas personas eh, que, que participan a través de los distintos medios, en su momento, cuando no existía esta posibilidad, en, en abril, en mayo, eh, me pareció interesante que, que mi forma de participar en los talleres abiertos que había y demás... Eh, para mí era mucho menos como un observador y, y me sentía mucho más, eh, uno más, sentía que estaba en una situación de mucha más horizontalidad porque, eh, digamos, las necesidades que yo tenía a la hora de participar en esto se parecían bastante a las del resto de gente. Eh, mi objetivo era por un lado dar un contenido y una estructura a las semanas en un tiempo en que los días se sucedían unos a otros sin nada que los diferenciase o sea, no, no estaba simplemente investigando sino que en cierto modo estaba intentando no volverme loco eh, y al mismo tiempo intentaba tener pues, un espacio de contacto fijo con personas en un momento de mucho aislamiento ¿no? entonces para mí se volvió en un, en, en un cierto modo un espacio de socialización más eh, y, y esto me, me pareció interesante el, el hecho de que eh, no tanto los medios digitales, sino el que los medios digitales posibilitaran eh, enfrentar de otra manera eh, el momento de la pandemia, eh, en cierto modo me, me, me desplazó mi forma de, de intervenir en el campo y, y me situó en, en, en una posición mucho más eh, horizontal mucho más análoga a la, a la de la gente con la que trabajo. Eh, entonces, como decía, esta es mi investigación doctoral en principio, espero eh, eh, que el resultado sea una tesis doctoral. Pero eh, de momento estoy escribiendo un, un artículo sobre, eh, bueno, mis reflexiones sobre estas adaptaciones que tuve que hacer en, en los meses de, de abril y mayo. Ya hice una comunicación en su momento y ahora, con el impulso renovado que me ha dado este curso, quiero, quiero convertirlo en, en un artículo metodológico y un poco, ya lo anticipaba antes, ¿no? Pero, pero una de mis obsesiones eh, es eh, reflejar en el artículo algo que, que yo creo que Edgar ha subrayado mucho, que a estas alturas lo, lo digital está tan implantado en nuestro día a día, que en realidad el uso de herramientas digitales, eh, por ejemplo, en, en, en mi caso, no introduce cambios, pero también continuidades. No hay un enero, enorme cualitativo... Un enorme cambio cualitativo por estar usando Zoom, sino que en realidad Zoom es un medio que permite salvar de maneras muy concretas, con sus ventajas, con sus inconvenientes, un cambio de las circunstancias sociales más amplias, como ha sido todo lo que ha desatado la pandemia. Y, y creo que es importante que refleje eh, esas ventajas que también tiene eh, esto. Eh, por ejemplo, en este caso... Eh, y hablando ya de, de digamos, eh, cómo lo está evaluando la propia asociación Pasados unos meses y ahora que también pueden hacer talleres presenciales Tener Zoom ha posibilitado que gente que no vive en Granada Que vive a más de una hora de Granada En pueblos de, pues, de lejanos eh, Pueda participar con mucha fa más facilidad ¿no? Intentar reflejar esto sin caer tampoco en un triunfalismo tecnológico Pues es un poco lo que yo ahora estoy intentando calibrar en el, en el artículo Y ya está muy bien. Muchas gracias, Jesús, por compartirlo con nosotros. Eh, claro, yo creo, Edgar, que efectivamente es muy representativo ¿no? de todo lo que estamos hablando. Por un lado, de lo que tenemos hoy día en la realidad, de aprovechar la tecnología para complementar o sustituir hasta donde se puede ¿no? lo, lo presencial. Y efectivamente, muchas investigaciones en curso, como la de Jesús, que han tenido que dar un, un giro, ¿no? virar un poco... Y, y adaptarse a esta realidad de la que estamos hablando, ¿no? De donde está lo digital mucho más presente eh, eh, como sustituto, pero también como complemento, ¿no? Es decir, algo que no nos ha quedado más remedio, pero que, que también podemos aprovechar esas potencialidades que estaban ahí y que no estábamos usando ¿no? antes de, de todo esto. Además que yo creo que Jesús recalcó una cosa que es fundamental y es entender que estas tecnologías, con todo lo maravillosos que puedan ser, pues uh -huh. tienen también problemas, ¿no? Entonces, claro. nunca bajar el espíritu crítico con ellos, eh, Pero sí, efectivamente, nos han permitido que gente que no tenía acceso a, ciertas, a, a ciertos contenidos, de repente se, se, ve, se vea, pueda participar de estos contenidos, ¿no? Que esto es algo que, que Zoom lo ha logrado de alguna forma. Zoom más la pandemia. Ajá. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Eh, sí. A ver, a, dime Jesús, cuenta, cuenta. Como última coda, no por, por ver eh, también ese, esa necesidad de mantener el espíritu crítico. Eh, en, en lo que estoy haciendo ahora, pues efectivamente hay alguna gente que puede participar gracias a Zoom, pero eh, en particular lo, lo que yo estudio, que son grupos de ayuda mutua, donde hace falta una gran intimidad, una gran confianza para poder eh, abrirse, eh, la, digamos como lo expresó una de las personas a las que entrevisté, Zoom genera un clima más frío y está siendo difícil que esa gente que está lejos y que solamente se conecta durante una hora una vez a la semana a través de una pantalla realmente llegue a tener la confianza para, para abrirse pero al menos está tendido ese puente ¿no? entonces es esa ambigüedad es este, no, no es ni blanco ni negro es algo que se posibilita con sus limitaciones claro, parece que no pero también le da la importancia que merece a la, a la calidad también, ¿no? A la calidez de, de las relaciones humanas, ¿no? Es decir, eh, una de las cosas que nos hemos dado cuenta también en esta zundemia, como dice Descartes, es eh, de cómo extraíamos información, ¿no? Esa comunicación no verbal, eh, que es prácticamente el 70% ¿no? de la comunicación cuando hablamos con una persona que tenemos, pero nos falta, ¿no? No, no, no tenemos por completo y que en una conversación ¿no? eh, la cercanía, el contacto físico es algo que efectivamente Zoom no, no, no tiene presente. no Bueno, Zoom ni ninguna otra eh, plataforma de videoconferencia. Partimos con algún otro proyecto de las que estáis por aquí. Lola, Penélope, Ainoa, ¿o animáis alguna? O, o si os apetece escuchamos el trabajo de, de alguna compañera, de algún compañero, ¿qué me decís? Ainoa. si queréis, bueno, Penélope, no. No os peleéis, ¿eh? que no pasa nada Hay tiempo perfectamente para todas Fíjate, digo, por, por quitarme ya así un poquito A ver, a ver qué tal, ¿no? Venga eh, eh, Me ha parecido muy interesante el trabajo del compa anterior y, y fíjate que siempre darle esta perspectiva un poco a la tesis, ¿no? Eh, no sé, puede resolver algunas cuestiones Que luego ya vendrán otras pero. Hombre, pero, claro es que, que ya a partir de ahí me parece, me parece muy interesante. Bueno, pues yo voy a hablar de un proyecto que, que está ahora en su inicio, está un poquito en, en pañales. Lo, eh, bueno, lo hemos hecho las otras dos compañeras, Carmen y Nuria. De hecho, Nuria es la directora de, de este proyecto. Uh -huh. que, eh, que, bueno, es una segunda parte de un proyecto anterior. Eh, el proyecto anterior era Virgea que hablaba, bueno, trataba de, de violencia entre jóvenes y adolescentes, entre en el entorno de, de ocio y el consumo de alcohol, y cómo todo esto puede generar violencia, ¿no? Violencia tanto interpersonal como de género. Entonces, en este nuevo proyecto, el proyecto Edifem, financiado también por el Ministerio, pues un poco esa etnografía digital feminista, en estos espacios también recreativos, eh, donde se usan, y, y se abusan a veces de drogas entre personas jóvenes y adolescentes. Claro, vimos cuando finalizamos el proyecto anterior que, que habíamos descubierto una línea novedosa donde se trataban temas que, que estaban ahí siempre pero que no se habían mirado desde determinadas perspectivas. Y, y claro, cuando lo finalizamos, como que nos quedamos así un poco mirándonos y dijimos ¿hay algo más? ¿Y, y, y qué es lo que hay? Bueno, pues esa parte de, de redes sociales que como conocemos está ahora muy presente en estos entornos de fiesta, de ocio, de consumo de alcohol, y, y bueno, nos parecía muy interesante tratar esa línea, ¿no? cómo, cómo las redes sociales se utilizan en esos espacios uh -huh. y cómo se conexiona pues, directamente con el alcohol y otras drogas, y, y al final es mmm, cómo, cómo se canaliza un poco en la violencia, a veces se puede visualizar por ahí. Entonces, claro, nos surgieron pues, pues muchas preguntas, no era como de repente acabamos de terminar un proyecto y era, eh, ¿cómo tenemos tantas dudas? ¿no? Y, y bueno, veíamos cómo aparece ese alcohol en las redes sociales, porque bueno, eh, casi todas conocemos Instagram, eh, es una puerta digital al mundo de, de, de lo cotidiano, entonces, ¿cómo se, cómo se ve ahí? También en qué momento se producen esas violencias, ya sean simbólicas, eh, tecnológicas, psicológicas, veíamos ahí también esa parte, o, o por ejemplo, cómo afecta eh, el uso de, de estas redes sociales en los mismos espacios recreativos, ¿no? donde, donde se da ese consumo de alcohol, cómo se muestra, en qué grado, eh, de qué manera, si, si se suaviza, si, si se le da otra perspectiva. Y, y bueno, y al final ese consumo intensivo de, de droga. Pues, pues puede generar formas de, de violencia a través de las redes, o no. Eh, queremos, queremos investigar un poquito a ver, a ver qué es lo que hay ahí. Entonces, claro, como etnógrafas, como antropólogas, pues claro, nuestras técnicas de investigación siempre, siempre iban a comenzar por ese grupo de discusión, esa observación eh, participante, pero ahora ya con la novedad de que esa observación va a ser a través de, de las redes sociales, ¿no? La observación de Instagram, por ejemplo, y, y bueno y esa entrevista en profundidad que si bien eh, parten de, de, la, de las preguntas semiestructuradas pues pues bueno un poco a ver qué, qué nuevos métodos y qué nuevas técnicas podemos adentrar ahí y, y bueno y ahora ya descubriendo estos métodos vernáculos que, que nos ha abierto el ojo Edgar hemos dicho vale ahora ya sabemos por dónde por dónde tirar entonces claro estamos con muchas ganas eh, súper ilusionadas de, de, bueno, a ver qué, qué es lo que nos encontramos. Claro, eso es cierto, en estas tres técnicas pues va a estar ahí muy presente ese uso de, de las redes sociales pero como bien dice Sara Pink, no, no hay que centrarse solo en lo digital, ¿no? Y, y, y es como decía Edgar, que a veces las antropólogas nos cercamos en, en, la, en la etnografía clásica pero oye, darle una oportunidad a, a lo digital nos parece muy novedoso, muy interesante y, y yo creo que van a salir de ahí cosas, cosas bastante chulas. Entonces, bueno, a ver qué tal. Ojalá y veáis cositas pronto y, y a ver, a ver cómo, cómo se desarrolla esto. Muy bien, estaremos muy atentos, sobre todo también porque, eh, bueno, yo estudié Instagram en, en mi tesis y precisamente una de las cosas que aparecía era esa relevancia, ¿no? De, de, de determinados sitios, como salas de fiesta, pues que acumulaban más fotos que lugares emblemáticos como la catedral. O sea, que tú fíjate si, si es importante también por el tipo de usuario, ¿no? De este tipo de redes sociales, efectivamente. Ah. Hmm. Pero fíjate, ¿no, Edgar? Otro, otro ejemplo de, de investigación que tiene que buscar su, su camino eh, y, que, y que lo puede hacer a través de las posibilidades que, que dan las etnografías digitales. Yo creo que el, el caso de Penélope es muy interesante, ¿Mm? particularmente si lo comparamos con el caso de Jesús, ¿no? Porque Jesús está haciendo la investigación en un sitio, en un, que es un sitio físico, en ¿Mm? donde se reúnen personas, mientras que Penélope estaba, y el grupo, el, todo el grupo. Eh, están trabajando con más con una idea, ¿no? El, que, ¿Cuál es la relación entre, el, entre alcohol, abuso de drogas y violencia, no? Es, empieza, si bien la investigación empieza de dos, de dos lados distintos, los dos confluyen, uno en Zoom, porque la gente se reúne en Zoom, y otro en Instagram, porque la gente pone fotos en Instagram, ¿no? Entonces, mm. eh, este viejo adagio de todos los caminos llevan a Roma, yo creo que todos los caminos llevan a, a lo digital, y también todos los caminos de lo digital llevan a, a, a cosas mucho más tangibles, ¿no? Que ese camino también sucede. <risa> Muy bien, Penélope, muchas gracias también por compartir tu, tu proyecto y tu, y tus ideas con nosotros, y como digo, tanto la de Jesús como la tuya, estaremos muy atentos ¿no? también a todo lo que a lo que vais descubriendo en vuestro camino, que yo también creo que es una de las cosas que la etnografía digital pone de manifiesto, ¿no? y que nosotros muchas veces en muchos contextos también intentamos, y es que el proceso es tan o más importante que el final del camino, no es decir, entender cómo se ha ido produciendo esta investigación también es interesante para, para conocer, eh, para aprender, para aprender y, y para desarrollar la, la ciencia al fin y al cabo. no es decir Los resultados en esta sociedad tan finalista, no utilitarista, no son muchas veces lo importante en absoluto. ¿no? Eh, Ainhoa, ¿quieres continuar tú entonces? Bueno, es pues que ahora no sé muy bien. Eh, no, es que yo planteé un ejercicio inventado sobre la marcha para poder hablar también de lo como ha hecho Jesús en de el de contexto de pandemia y lo que estábamos haciendo con con la radio en aquel momento, pero creo que ya lo hemos hablado en otro programa y tampoco como, como queráis, me ¿eh? da igual. Entonces yo planteé un proyecto, mmm, bueno, un ejercicio de final de curso como, y, y más que nada es que yo tengo más preguntas que que, que, que aportar, o sea, que quisiera seguir como decía bien Carmen eh, en este, ¿no? en este conversatorio, en este taller, en este, ¿cómo se llama? En este taller. Uh -huh. La pregunta que me planteé de investigación, está, esto ya como os digo está muy o sea, sobre la marcha y volcado, que tiene mucho por pulir, pero me interesa bastante la participación de la infancia ¿no? y de la adolescencia, entonces quería plantear cómo se desarrolla esta participación política desde lo digital, porque también con el contexto de pandemia, eh, por ejemplo en el caso de los consejos municipales de infancia eh, pues ha supuesto pues, tener que trabajar a través de Zoom, no era la primera vez, porque hacen encuentros igual a nivel autonómico o, o y, y en ese sentido pues, han tenido ya alguna experiencia, pero ahora ya ha sido como una necesidad o una obligación el, el trabajar a este nivel. Pero no solo me quería quedar en la participación institucional, de alguna manera regulada por una democracia, con ¿no? una imagen de democracia representativa o en posición ¿no? de modelos de participación del de de mundo adulto hacia la infancia, sino también me quería, quería indagar, investigar, explorar un poco lo que son otros movimientos sociales en los que la presencia adolescente ha sido clave, como por ejemplo Fridays for Future, ¿no? Y, y en ese sentido, pues a qué retos se enfrenta el activismo político digital desde la infancia o desde la adolescencia, eh, pues no bueno, sé, me llama también la atención. Entonces... Como puntos de acceso al campo, pues me planteaba varios puntos de acceso. Por un lado, en esa primera parte, esa, esa participación más causada, encauzada, ¿no? o más desde que serían los consejos locales de infancia y adolescencia, que aquí por lo menos en Andalucía están, están de alguna manera coordinados, la mayoría, no todos, a través de Ciudades Amigas de la Infancia, UNICEF, ¿no? Eh, pues esto, de manera yo tengo ya algunos contactos formales realizados y, y hemos hecho algunos zooms, algunas, algunas experiencias en este sentido y me llamaba mucho la atención por ejemplo, eh, el analizar cómo creo que está haciendo también Jesús pros y contras del uso de las técnicas digitales en, la, en, en estas cuestiones o sea, hay niños que, que les está beneficiando realmente esta, esta comunicación digital y la prefieren, o pues ya sea por timidez, ya sea por otra serie de cuestiones porque al fin y al cabo a hablar en una asamblea, a participar en, una, ¿no? en un órgano de este tipo que además implica también un contacto con el mundo político, de lo, digamos en el sentido de política gubernamental ¿no? a nivel local, pues... En fin, y hay, obviamente hay niñas y niños que, que prefieren el, el formato tradicional, ¿no? el cuerpo a cuerpo, cara a cara. ¿no? Y... En este sentido, por un lado, pues ese, como punto de acceso al campo veía esto; por otro lado, veía un, pues un modelo como más tal vez clásico que el que ha intentado como bueno pues eso como hablábamos no de rompernos esa idea limitada o ese estereotipo de etnografía digital más hacia un contacto y un seguimiento a través de redes sociales ¿no? y uh -huh. a partir de ahí, cuanto a métodos a utilizar pues me ha planteado eh, hablábamos de los métodos vernáculos y en este sentido, pues obviamente, como hemos hablado, las videoconferencias a través de Zoom o otras plataformas, pues están siendo eh, las que emplean los consejos ahora mismo en sus reuniones y participar en ellas, como muchas veces tienen algún facilitador adulto, o ver la forma en la que no interferir lo, mismo, lo mínimo, no sé si no sé. habría que valorar todas estas cuestiones que también tienen que ver con eh, cuestiones éticas, pero obviamente en el caso de los consejos ya hay unos consentimientos paternos, maternos eh, y demás. O sea, están acostumbrados a que se grabe su imagen y no hay... Ya tienen ya todo esto trabajado en ese sentido de relación política que están haciendo. ¿no? Eh, me planteaba cuestiones que... Y en este sentido también quería... Ya le lanzo una pregunta a Edgar que tiene que ver... Me ha llamado la atención de otros proyectos en los que... Eh, la, esto, esto que hablamos mucho en etnografía de la confianza, ¿no? de generar esos lazos de amistad con las personas ¿no? con las que estás trabajando, sobre las que estás investigando. Eh, he visto proyectos en los que, o, o tal vez como yo no he participado en ellos, me he hecho una imagen distorsionada ¿no? de lo que es, ¿no? pero en los que se, a través del anonimato como que se gana la confianza más que la confianza, eh, no sé si la confidencialidad en el sentido de la confianza para eh, contar cosas que no se contarían cara a cara. No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, pues en, en el ejercicio un proyecto de, de, bueno, mujeres principalmente, personas esterilizadas en Perú, no, de manera forzosa y esta gente han hecho, pues a través, o, sea, o yo he entendido que han hecho, no, a través de un programa, a través de un teléfono, una línea de teléfono que no tiene nadie detrás. Eh, pues grabar sus experiencias, sus sentimientos y todas estas cuestiones. ¿no? Ahora, mí, cuando yo conocí este proyecto, pues me llamó bastante la atención porque me rompió un poco los esquemas de, de lo, que, más, lo que me había gustado, que es conocer a la gente. ¿no? O sea, es como, o sea no, no hace falta ni que hables con las personas. Y luego hay también experiencias de radio, como. Una Adolfo Estatella, bueno, no sé, nos la comentó una vez Adolfo Estatella, que mmm, se llama algo core, ¿eh? no me acuerdo el nombre de la radio, pero también, al fin y al cabo, reciben audios, grabaciones a través de Instagram. Entiendo que en este caso, sí, si por lo que están mirando los programas, sí si son personas, en algunos casos, hasta la conocida, antropólogos, tipo Carlos Feisa y, y demás, ¿no? O sea, que entienden una mínima interacción para que la gente les mande ese audio. Pero, ¿qué, ¿qué tal si montamos esa posibilidad, o en el caso de este proyecto, que estoy planteando como... Como ejercicio, eh, un espacio, un, un repositorio donde cualquier niño, cualquier niña puede mandar un audio ¿no? sin tener que interactuar conmigo. ¿Eso funciona o no funciona? Eh, claro, a mí a, a nivel emocional pues, me desagrada un poco, pero por otro lado me llama la atención por eso mismo, porque me rompe esquemas. ¿no? Y, y, y no sé si en ese sentido Edgar puede comentar algo. ¿no? ¿Puedo, a lo mejor un, una cosa muy rápida que me sucedió eh, cuando hice una investigación hace muchos años. Eh, que de hecho terminó siendo mi primer libro sobre cibersexo. Y lo que hice yo fue, estaba muy interesado en cómo, eh, y estamos hablando de la época prehistórica de Internet, ¿no? El textual, olvídense de las imágenes y olvídense de Tinder. Era, eran foros, eran páginas web y eran chats, en lo que había en Internet en ese entonces. Entonces yo estaba muy interesado en cómo las personas... Eh, mmm, Tenían relaciones sexuales, o no solo sexuales, también afectivas, eh, íntimas, pero relaciones sexuales a través de, esta, de este medio tan limitado que era, insisto, solamente eh, textual, ¿no? Entonces, yo fui, mi, primer, eh, mi primera idea fue ir a los foros donde se buscaban parejas y poner un anuncio, ¿no? De, este, eh, estoy haciendo alguien que quiera hablar conmigo, no sé qué, y fue un desastre, nadie quiso hablar conmigo. Entonces, lo que me di cuenta es que era mejor plantar una semilla y decirles, miren, este es mi correo, si alguien algún día quiere comentarme algo, échenme un correo, ¿no? Y eso cambió completamente la dinámica, entonces empezaron a, muchas personas empezaron a hablar conmigo, muchas personas empezaron a contarme sus historias, y una vez que empezaron a contarme sus historias, tenían en algunos casos tantos y tantas la necesidad de hablar de ello, que, que era que realmente se convirtió en un repositorio de información sobre la vida sexual de las personas, ¿no? Al grado que en algunos, en algunos casos eh, solían mandarme sus sesiones de, de cibersexo, es decir, mmm, como sus logs, ¿no? Su, una su copia táquera, del chat, ¿no? Uh -huh. la copia, exacto, una copia del chat que ahora puedes hacer con tanta facilidad en WhatsApp, en ese entonces no era tan sencillo, requería un poco más de, de habilidades técnicas. Entonces, básicamente, eso me transportó en algunos casos, este, cognitivamente, casi literalmente, a, a casi observar cómo sucedían estas sesiones, ¿no? Insisto, eran unos chats, eran simplemente textuales, pero, pero lo, el, el punto que, que te quiero decir es, no todo lo que entendemos como confianza, como rapport como esa conexión que creas con tus participantes, es necesariamente una vía única, ¿no? En algunos casos puede ser incluso a través del anonimato que te permite tener esa confianza, como bien lo dijiste. Y, y regreso un poco para cerrar esta, esta participación y, y porque lo comentó Penélope y lo comentó Jesús y también lo comentó Ainhoa, esta idea de métodos, métodos vernáculos, ¿no? Que es la idea de utilizar los mismos instrumentos que tus participantes usan en su vida cotidiana como instrumentos de investigación. Mencionó Jesús el Zoom, mencionó Penélope el Instagram... Mencionaste tú los consejos que hacen también a través de Zoom y, y también mencionaste el trabajo de Adolfo Estaleya, que está junto con Tomás Sánchez Criado haciendo un repositorio increíble de encuentros, de lo que ellos llaman dispositivos etnográficos en el campo. Y es qué tipo de cosas hacemos en el campo que normalmente no damos cuenta de ellas y que le pueden servir a otras personas para ver cómo construimos esa conexión con nuestros participantes eh, en el campo. Entonces, se los recomiendo. Eh, a lo mejor Javier después podemos poner algún enlace ahí al, al, al repositorio que tienen este eh, Adolfo y Tomás Pues sí, muy bien, luego lo ponemos porque además una de las cosas también que se ha creado con este taller no es ese repositorio de materiales en el que incluso los enlaces que se están poniendo aquí en el chat eh, los estamos incluyendo allí y, y la verdad es que un, es una base de materiales muy interesante para, para entender etnografía y y, y, y comprender también un poco todos estos debates que se han ido produciendo a lo largo de, la, de las tres sesiones. Vamos con, con Lola, que está también por aquí, que nos cuente cómo, cómo ha hecho ella su, su proyecto y de, y de qué trata. Adelante, cuando quiera. Hola, buenos días a todos. En primer lugar quería daros las gracias a Javier y a Edgar y, bueno, y a todas las compañeras y compañeros por este espacio donde hemos estado reflexionando sobre la etnografía digital, me ha gustado mucho cómo lo hemos construido, como habéis dicho, desde preguntas, ¿no? Sally Linton, que es bueno, una antropóloga, una referente en la antropología feminista, decía que lo que construye conocimiento son las preguntas, no las respuestas. Y en este sentido, pues, este taller me, me ha hecho pues, muchísimos aportes. Y en cuanto a mi ejercicio, yo... Os he compartido un proyecto de investigación el que actualmente estoy desarrollando en mi proyecto de investigación postdoctoral. Es un poco la continuación de las últimas líneas de investigación abiertas abierta por mi tesis. Y yo investigo sobre ciberviolencia, es decir, sobre todos esos aspectos problemáticos y negativos que comportan estos escenarios virtuales y, y, y las tecnologías de la información y de la comunicación. Concretamente investigo sobre... Qué estrategias, mecanismos se están desarrollando desde los proyectos ciberfeministas y hack feministas para contrarrestar y para mitigar esa ciberviolencia. Ciberviolencia de tipo sexista, eh, LGTBI-fóbicas, racistas y diversofóbicas. Y en este sentido, la etnografía, bueno, los escenarios virtuales son como mi campo de investigación y la etnografía digital. Eh, ha sido la forma ¿no? de, de habitar mi campo de investigación. Eh, esta metodología la desarrollo desde antes de, de toda esta situación de la pandemia y desde antes de, del impacto que ha tenido la COVID en nuestras vidas y elegí hacerlo a través de la etnografía digital porque gran parte de estos proyectos pues, proceden de otros contextos geográficos y, y políticos, como sobre todo Latinoamérica o o bueno, otra otra área. Y para aproximarme a estos proyectos pues decidí hacerlo a través de la etnografía digital porque era lo que me permitía habitar y compartir esta, estas realidades, ¿no? Con, con la las ciberfeministas y con y con las activistas hack feministas. Y bueno, no sé si queréis que profundice algo más. Es que tampoco quiero ocupar mucho el espacio ni extenderme mucho. Vale, no. Bueno, vale, pues, ¿vale? no bueno, por concretar un poquito la investigación y cómo habito esta etnografía digital, eh, me ha gustado mucho todas las aportaciones de Edgar que diluían esa frontera entre la antropología, o sea, entre la etnografía convencional y la etnografía eh, digital. Me ha gustado que planteásemos este taller como una reconceptualización de la etnografía y no tanto una nueva etnografía. ¿no? En ese sentido, pues así estoy aproximándome a estos proyectos ciberfeministas y hack feministas, y a través de entrevistas online, a través de participación en talleres, todo online también, a través de participación en charlas, pues voy conociendo todos estos mecanismos que tienen estos proyectos para contrarrestar la ciberviolencia. Mecanismos que tienen que ver pues, con, con la visibilización de la ciberviolencia, haciendo eh, mapeos de las mismas. También mecanismos de denuncia y de reporte, eh, estrategias para hacer de Internet un espacio feminista. También muchas estrategias que se vinculan con la cultura hacker y el movimiento open source y de software libre, porque una de las principales herramientas frente a la ciberviolencia es la seguridad digital y la privacidad digital. Entonces, se potencia el empleo de herramientas tecnológicas libres y más seguras que nos permitan, pues, habitar estos espacios digitales y desarrollar nuestros proyectos pues, de una forma pues, más horizontal, ¿no? y consensuada y, y sana. Y bueno, y en esas estoy, llevo unos mesecitos con este proyecto de investigación postdoctoral y, y avanzando poquito a poco. Como resultados, que también era una pregunta que orientaba a nuestro... Nuestro trabajo como resultados, pues, además de producir un artículo, un paper dirigido a una revista científica, además de esos resultados científicos más convencionales, también tengo proyectado desarrollar podcasts con las activistas implicadas en la investigación, como una forma de vincular investigación y activismo y, y como una forma también de, pues, de abordar estas realidades de la etnografía feminista, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya sabes andaba... que tiene. Dime, dime. Dime, dime. dime no, que, que tiene los micros abiertos de Radio Labu y por supuesto, que si quieres utilizar, eh, toda tuya, esta herramienta también. Muchas gracias por el espacio. Contaba con ello, te iba a Perfecto. lanzar la propuesta tarde o temprano. <risa> Perfecto, sí, sí, sí. <risa> Esa es la filosofía, a exacto. A las compañeras de FEM Fatales que también trabajan con vosotros. En... Claro. Ya he participado con ella, he colaborado con ella en otros programas también de Sexting y demás. Y bueno, muy interesante. Claro, muy interesante claro, el espacio, exacto. muy necesario el espacio. Además, todo, todo ese programa salió de un taller que hicimos también sobre mm. feminismo y podcast. Que yo creo que, claro, es que todo esto de la radio ahora se ha facilitado mucho. E implica, eh, hay programas, por ejemplo, que tenemos con, con gente de una asociación de enfermedades mental y, y oye, que sirve para visibilizar, para escuchar voces que tradicionalmente no tienen su espacio. Eh, en, en, en, en, en un mundo como el de la radio y que efectivamente eh, es, un, es un altavoz y está ahí para, para uh -huh. utilizarlo o sea que perfectamente, como ya lo conoces eh, perfecto totalmente, eh. además los podcasts en lo, esta es mi percepción, no personal uh -huh. se han convertido como una herramienta política feminista veo como los feminismos se han apropiado de esta herramienta digital y claro eh, funciona a modo de amplificador ¿no? de nuestras movilizaciones Así mm. que muy potente. Gracias gracias por el espacio y por el trabajo. Perfecto, muchas gracias, Lola. Cuéntame, Edgar. Sí, me gustaría retomar una cosa de, la que, de lo que dijo Lola porque creo que es fundamental, ¿no? Más que pensar en, regresando un poco a la idea de etnografía, me parece más sugerente la idea ahora mismo de una etnografía feminista que una etnografía digital. Porque, porque el, el, el feminismo es es una transformación epistemológica de la, ah. de la etnografía, mientras que lo digital es más como una nueva variación técnico-sociotécnica. Como, como más profundo, ¿no? Un cambio más esencial. Claro, claro, y más necesario, ¿no? Porque podemos hablar de etnografía digital o de etnografía y no haríamos una gran diferencia ahora mismo. Hace algunos años quizás sí, ¿no? Porque las condiciones eran distintas. Pero lo que dice Lola de necesitamos más una etnografía digital, eh, feminista, una etnografía indígena, una etnografía eh, de color, una etnografía una etnografía decolonizante, todos estos elementos que, que, que realmente transforman desde dentro el método etnográfico son más que nunca muy necesarios, ¿no? Claro, eh, es que quizá esto, efectivamente, la cultura digital es muy globalizadora, muy homogeneizante, pero quizá por eso precisamente tenemos que darle la vuelta, ¿no? Es decir, eh, empezar a ver eh, esas otras visiones periféricas, ¿no? O, o marginales que han estado ahí y que al mm. final yo creo que se van a, a hacer centro del, del debate, yo creo que, que, que sí, dime. Sobre todo marginalizadas, ¿no? Mm, Porque no, es que han sido sino han sido marginalizadas, entonces en ese sentido, y, y, y la etnografía, y es una forma también de, de pagar su penitencia, la etnografía fue uno de los métodos utilizados por el colonialismo, entonces también tenemos que mm, hacer una, un ajuste de cuentas ¿no? con el método en sí mismo y, y, y transformarlo. Bueno, pues eh, no os quiero quitar más tiempo, que, que sé que tenéis unas eh, agendas de trabajo apretadas, sé que a Edgar le espera un fin de semana también eh, duro de trabajo y, y yo quisiera darte las gracias también Edgar por abrirnos la mirada, no, por compartir tu tiempo, tu experiencia eh, y compartir eh, esa forma de ver la etnografía para abrirnos, ¿no? Esa, esa mirada, nuestros campos, nuestras forma de estudio, que puede parecer que nos concentramos como mucho aquí en la pantalla, pero en realidad nos está abriendo una ventana hacia el resto ah. del mundo, hacia una forma de conocer eh, la cultura, eh, que es un campo que abre ¿no? la, la, la parte digital. Así que desde aquí vaya mi agradecimiento también por esta sesión extra que hemos programado este viernes fuera de programa, como decía, pero que nos sirve para eh, mostrar todo el trabajo que se ha ido haciendo a lo largo estas tres sesiones y además bueno pues si sí, sí, alguien tiene interés justo después de este programa pondremos también esos audios de otras investigaciones que han hecho otros compañeros y otras compañeras para que os hagáis esa idea de, de que, qué es la etnografía digital y, y qué es lo que se ha estado trabajando en este taller, así que los que estáis por aquí las que estáis por aquí, Jesús, Penélope, Ainoa, Lola, que Carmen que ha estado por aquí también al principio y Ramón eh, gracias también por acudir a, a esta última llamada del taller de etnografía digital y, y Edgar eh, espero que nos veamos pronto y que podamos repetir este taller y si es de manera presencial, pues mejor todavía yo no o sea, no se van a escapar de invitarme a unas cañas y unas tapitas ahí en Granada, porque eso, eso es la cultura, ¿no? entonces sí. hay, que, hay que hacer el registro de la cultura aunque luego no, no hagamos gracias. dime, dime. No, no, no, tú dime no, que aunque luego no hagamos un selfie digital, pero eh, efectivamente la caña hay que tomársela de manera presencial sí, sí, sí y no, y agradecerles nuevamente, no, este abrir estos espacios eh, que nos permite la tecnología, porque yo ahora estoy en Sydney y para mí ya es la noche, para ustedes es la mañana en Granada, entonces sí. agradecerte a ti, Javi, agradecer a Esteban, a todo el equipo eh, y a todas y todos los participantes en este taller, ¿no? No es, es, es un gran ejemplo de cómo lo digital todavía no alcanza a ser... Como, lo, como el estar cara a cara en un en aula, estar uh -huh. hablando, ¿no? sentir las vibraciones, los cuerpos, las voces, pero finalmente esto es lo que tenemos en esta pandemia y yo estoy muy agradecido de que no se les haya olvidado que teníamos esto previo a la pandemia y que me hayan invitado nuevamente a hacerlo, aunque sea a través de este Zoom era una espinita que teníamos clavada sabíamos que este taller teníamos que hacerlo sí o sí porque nos interesaba el tema nos interesaba colaborar contigo así que eh, esto es como decía la película, ¿no? este es el inicio de una buena amistad ¿no? <risa> así que espero que podamos ir repitiendo esto y además que podamos ir actualizando y sabiendo todo lo que hacen todos los, los estudiantes de, de este taller, todos los participantes y las participantes de este taller que, que estaremos muy atentos ¿no? a todo lo que a todo lo que iba a invitar investigando y cómo desarrolláis todo esto eh, Edgar, un saludo desde la distancia física pero no desde la virtual así que hablamos pronto Un saludo a toda la gente de Granada cuídense mucho y nos vemos pronto después de las vacunas y esto ¿no? Igual, sí. Claro, ya queda poco ya queda menos, seguro esper Esperemos que sí Un abrazo a todos, queda... a todas gracias. gracias a todas Un abrazo, un abrazo gracias y al resto de escuchantes, de oyentes, pues que nos hablamos, nos escuchamos pronto en el próximo programa de Radio Radiolab UGR. Hasta pronto. Radio Radiolab UGR. Conectando voces desde la isla digital. Hola, buenos días. Eh, os dejo por aquí mi propuesta para el taller de etnografía digital. Bueno, eh, Twitter es una red social conocida por no tener muchos grises. En Twitter o piensas blanco o piensas negro. Y esto es algo que en, en mi caso he visto que también se traslada al colectivo docente en esta red social. Twitter está plagada de maestros, de maestras, de profesores, de profesoras que utilizan la red continuamente para compartir material, recursos, reflexiones y también a veces, claro, para desahogarse. Maestros y profesores que hablan de contenido, de materiales didácticos y también de sus métodos. Y es aquí, en el apartado metodológico, en la cuestión del método, donde creo que se encuentra la mayor distancia, una distancia enorme entre al menos dos grupos de profesores. Los primeros, los que apuestan por la incorporación de nuevos métodos de enseñanza en el aula, que ponen en duda todos los métodos anteriores, que no han llevado hasta el punto actual y que en cierto modo eh, se muestran en, en contra de seguir en el, en el aula trabajando, pues utilizando métodos de naturaleza pasiva o métodos de naturaleza más eh, directiva. Y un segundo grupo que, de algún modo, también como guardianes de las esencias del saber y el conocimiento, discuten a los primeros pues la utilidad de esos cambios metodológicos, si tienen o no tienen evidencia científica, y el hecho de que muchos de ellos quieran convertir los centros educativos en centros de entretenimiento. Sorprende, o al menos a mí me sorprende, no encontrar muchos perfiles que se muestren críticos con ambas posiciones, y que no entiendan lo educativo, el fenómeno educativo, de una forma menos dogmática. Entonces, yo me pregunto, y estas serían mis preguntas de investigación, ¿por qué existe esta enorme polarización docente en Twitter? ¿Tiene esta polarización en Twitter su reflejo de algún modo en los centros educativos, o es algo exclusivamente propio de la plataforma? ¿Está también la plataforma condicionando estas posiciones que tienen los docentes por la forma que tiene de conectar a sus usuarios? Eh, ¿En Twitter para tener seguidores siendo docente y ser relevante en la plataforma ¿Acaso hay que convertir lo que uno cree en dogma para que así no dejen de seguirte? Bueno, me hago una serie de preguntas muy amplias, muy, muy, muy completas y posiblemente algunas se me excavará también por ahí. En cuanto al punto de acceso al campo, pues bueno, es la propia plataforma Twitter, a través de la selección de unos 15-20 perfiles de cada uno de los dos, entre comillas, bandos, perfiles, eso sí, con, con mucha influencia, con muchos eh, seguidores, y que se eligen siguiendo una serie de criterios de homogeneidad y de heterogeneidad para generar en, en, en ambos eh, en ambos grupos un, una... Bueno, aunque no se busca esa representatividad, sí que existan dentro de cada uno de los de los, de los dos grupos eh, perfiles muy diferentes también diferenciados. En cuanto a los métodos que se van a utilizar, pues bueno, se van a utilizar distintas herramientas de recogida de tweets y de web scrapping. Eh, se realiza así de ese modo un, la descarga de un paquete de tweets de los perfiles seleccionados durante un periodo de tiempo de, de, de un mes aproximadamente y después estos paquetes de tweets se, se meten dentro de un, de un software de análisis cualitativo como puede ser eh, en vivo para su posterior análisis en torno a bueno categorización y después análisis en, en base a distintas categorías que vayan surgiendo de forma emergente y, bueno, cuando se haga un trabajo también de naturaleza eh, teórica, pues no solamente emergente, sino también basado en la literatura al respecto. En cuanto al tipo de resultado a esperar, pues bueno, no es algo que aún esté pensado, el resultado académico de la, investiga, de la investigación posiblemente sea un, un paper, lo que sí que no puede faltar a su término, por supuesto, sería un, un, un hilo de Twitter que narrara un poco la investigación y que compartiera además con esos perfiles la, la investigación realizada. Sobre el tema de los desafíos del, del trabajo etnográfico y los desafíos que se nos plantean en esta era digital, pues bueno, pues esta era digital ha ampliado tanto los horizontes, de, los horizontes del etnógrafo que quiere bucear en sus redes que uno de los principales desafíos es y va a ser el saber cuándo parar donde decir basta porque el campo de estudio y de trabajo está en continuo crecimiento, un crecimiento además exponencial en la mayoría de los casos, y la labor de precisar y limitar en el tiempo la recogida de datos y no dejarnos enredar por las bondades de los grandes paquetes de, data, de datos o del conocido como Big Data va a ser sin duda un, un gran desafío para todos nosotros. Eh, un saludo y muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana María Ruiz Ruano García y soy profesora sustituta interina del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Bien, eh, bueno, pues en hilo la, al curso de Etnografía Digital y aceptando y reconociendo mi poco conocimiento y contacto con este paradigma de investigación, bueno, voy a plantear una pequeña investigación que me gustaría hacer, no he trabajado al respecto, pero bueno, me llama la atención tras unos comentarios bueno, que en una de las sesiones tuvieron lugar. Eh, lo que me gustaría saber o conocer es cuál es la opinión de los profesores universitarios en torno a las ventajas o inconvenientes de crear ellos mismos una familia, cómo afecta a la formación de una familia el desarrollo de la carrera profesional en términos de, de, éxito, de éxitos, eh, teniendo que matizar un poco o viendo... Mmm, cuál es la perspectiva de éxito de, de este, de esta, bueno, pues estas personas, de este colectivo determinado. Y además, pues me gustaría, es decir, la idea también es conocer o indagar en el impacto o efecto que ese discurso tiene en jóvenes investigadores, estudiantes o pues, profesionales que aspiran a, convertir, a convertirse algún día en profesores universitarios. Es decir, si el discurso de estos profesores actuales, pues, ...tendrá o no un impacto sobre, sobre lo que pues, bueno, los futuros profesores universitarios eh, harían o, o, no, o no harían. Entonces, bueno, eh, para, para acceder a, a, pues, a las personas que formarían parte de la muestra... Eh, ...es decir, para contactar con el profesorado pues utilizaría plataformas digitales... ...por ejemplo, redes sociales, puesto que hoy en día, como hemos visto... Y con el impacto que el coronavirus o el COVID-19 está teniendo en las sociedades, pues una nueva metodología, un nuevo punto de acceso a los participantes en un estudio. En relación a qué método utilizar o qué técnica, bueno, pues en principio eh, me centraría más en, en una metodología más cualitativa, tratando de hacer análisis del discurso, eh, utilizando para ello pues, diferentes eh, pues recursos tecnológicos para, o programas diseñados para ese análisis, pero también en, en, lo mezclaría con metodología eh, cuantitativa, con el uso de metodología de la encuesta, tratando de desarrollar algún tipo de, de cuestionario o indagando en, pues, en la existencia de algún cuestionario que mida actitudes en relación a, a esta temática. El objetivo final del trabajo bueno, pues sería poder plasmar en la información recogida ...en algún tipo de artículo, pero bueno, tampoco es una idea inicial y, y quién sabe lo que se podría hacer finalmente, ¿no? Eh, por último, eh, bueno, en relación a la, una reflexión sobre los desafíos del trabajo etnográfico en la era digital... Eh, ...bueno, eh, creo que una de las problemáticas con las que nos podemos encontrar es que en, en, en lo digital no está todo el mundo... ...es decir, toda la sociedad no está representada en eso digital... Con lo cual, bueno, pues se hace un poco difícil recoger información de esos colectivos determinados. ¿no? Sin embargo, bueno, eh, el desafío no estaría en digitalizar a, esa, a, ese, a ese colectivo, ¿no? sino pues más bien tener presente esa, esa, pues esa, esa situación o esa realidad y buscar pues, o tratar de adaptar. ...el estudio de cada uno de los fenómenos... ...pues a, a su realidad y a, su, y a las posibilidades... ...para hacer ese tipo de estudios de campo. Eso es todo. Gracias. Mi nombre es Norma Torres Hernández... ...de la Facultad de Ciencias de la Educación. Como uno de los aprendizajes del taller... de etnografía Digital, me he planteado iniciar mi camino... ...en este tipo de investigación cualitativa. Para ello me propongo un estudio cuyo objetivo es investigar la relación entre la subcompetencia discursiva de la competencia en comunicación lingüística y la netiqueta de los futuros docentes en las redes sociales. Este estudio será guiado con las siguientes preguntas de investigación. ¿Existe coherencia y cohesión en la redacción de mensajes que crean los futuros docentes cuando escriben? ¿Respetan las normas de etiqueta cuando utilizan la subcompetencia discursiva? Mi acceso al campo lo serán los mensajes en cinco grupos de comunicación de estudiantes del grado de educación primaria en donde utilizaré los siguientes métodos y técnicas para la recogida de información. Revisión de mensajes en cinco grupos de WhatsApp de estudiantes de magisterio. Grupos focales online. Observación participante y mi experiencia como usuario. Método vernáculo es un término acuñado por Edgar Gómez Cruz que entiendo alude a metodologías emergentes y al mismo tiempo alternativas pero disciplinadas y sistematizadas que se pueden utilizar en la investigación etnográfica digital. Yo de momento no puedo definir el uso de un método vernáculo al ser una de mis primeras experiencias formales en este tipo de estudios. Visualizando el final de esta propuesta, planteo como resultado un manuscrito para su publicación, pero no descarto otra forma de presentar los resultados mediante alguna manera de representación visual. De mis anotaciones de campo en este taller etnográfico, termino reflexionando acerca de algunos desafíos sobre el trabajo etnográfico en la era digital. La etnografía digital es un interesante campo de estudio donde se produce en a cada instante una infinidad de información que puede ser estudiada no solo en el área de ciencias sociales y humanidades, sino que se extiende a todas las áreas del conocimiento. El contenido latente de la información en distintos formatos en internet como espacio natural de lo digital, que no es el único, puede ser estudiado y analizado desde la etnografía. No obstante, con base a las aportaciones del curso, tanto por parte de Edgar Gómez como por otros compañeros, planteo algunos de los desafíos de este tipo de trabajos. Primero, la delimitación de los límites entre lo online y offline, porque los métodos y técnicas para recoger información y la metodología de acceso al campo en muchos de los casos de este tipo de estudios requieren que tanto el investigador como el participante transite de un entorno a otro de manera constante. Quizás por mi inexperiencia en esta metodología y como novata, tengo una necesidad de tener muy claro cómo se reconfigura su campo de estudio, dando a los artefactos tecnológicos y al propio Internet un uso instrumental y metodológico a la vez. Finalmente, un último desafío que es la aplicación de la protección de datos y la intimidad de los participantes en los estudios, cuidando sobre todo su anonimato. Gracias por su atención. Un saludo. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Francisco Javier Rodríguez, doctorando FPU, en mi segundo año en el Departamento de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Granada. Y por mi formación como geógrafo, se cierto que el concepto de etnografía se me queda muy lejano, pero aún así me parecía interesante a la par que curioso el realizar el curso sobre etnografía digital que me ofertaba la UGR. Por dos motivos principales. El primero, porque aunque sea cierto que mi proyecto de investigación trata sobre la transición energética, analizar, comprender eh, cómo se desarrolla y el uso que hay de la energía renovable en España y comparar este modelo de transición con otro totalmente diferente como es el húngaro, un país que además de lejano en el espacio es muy divergente en el ámbito administrativo, en el aspecto sociocultural, en la propia tradición energética que hay. Pero aún así son dos países eh, con una base común y es el gran potencial geográfico, el gran potencial eh, de fuentes renovables que tienen, sobre todo y de manera más concreta, eh, eh, el de la biomasa. Pero bueno, eh, en, en relación a la etnografía, el enfoque que yo le pretendo dar a este trabajo es el de, eh, es una, una visión más social, el analizar, comprender cómo la ciudadanía, cómo la población, eh, con su conocimiento en la materia, con su propia decisión, eh, son capaces, somos capaces de, de modular la transición energética, de intervenir y de influir en el uso eh, de las energías renovables, en la aceptación o negación de los proyectos eh, energéticos que se van a implantar en nuestro territorio y que por lo tanto, eh, en cierta medida, pues, van a influir. ¿Qué repercusión tiene todo ello en la transición energética de un país? Y por lo tanto me parecía eh, curioso y también necesario el aproximarme a la etnografía, no entendía eh, como esa eh, ciencia eh, que estudia una cultura o una sociedad. Y luego, por otra parte, el matiz de este curso, el digital. Y es cierto que, pues, bueno, por las circunstancias en las que estamos viviendo, no hemos tenido que digitalizar, hemos tenido que teletrabajar y hacer. ...de los medios digitales en nuestro día a día. Por lo tanto, soy consciente que parte de mi investigación y del proyecto de tesis... ...se va a desarrollar a través, a través de la pantalla de un ordenador. Por lo tanto, me parecía también interesante y curioso ver cómo puedo utilizar... ...lo digital como campo de trabajo, como, como canal, pero también como objetivo... Y creo que he eh, eh, aprendido a lo largo de, de este curso que se pueden, eh, que sí se puede llevar a cabo un trabajo más social, eh, más cualitativo a través de este medio, pero también me he dado cuenta de que eh, van a ser muchos los matices, van a ser muchos los detalles que se pierda a la hora de realizar este trabajo porque así lo hablábamos o así hemos descubierto, más yo, aunque no tenía eh, una, tanta proximidad con la etnografía, el hecho de que eh, una conversación, que una fotografía, eh, que una convivencia, eh, pues a veces eh, son rutinas, son parte de, de la salida de campo de nuestro trabajo y que realmente eh, pasamos por encima simplemente pues, como una, una parte más eh, a desarrollar y que realmente eh, son en estos puntos, son en estas pequeñas acciones de las que podemos extraer mucha información, de las que podemos eh, obtener una nueva visión y un nuevo enfoque de trabajo que realmente pues, da esa calidad, da ese distintivo y que... Eh, Creo que una de las principales barreras que tiene la etnografía digital, el hecho de que no hay ese contacto directo con la población, de que esa parte eh, de proximidad tan humana, pues se pierde, aunque se ganan en otros aspectos como es la rapidez, el poder viajar rápidamente a cualquier parte del mundo y contactar con cualquier persona, entre comillas, eh, en el globo terráqueo, pero sí es cierto que la parte social... Es algo en el que aún es una flaqueza, incluso una barrera de la propia etnografía digital a la que de hacer frente en esta época tan digitalizada que nos ha tocado vivir. Radio Lab UGR, radio universitaria para el ciudadano conectado.